El Muchas gracias, por nosotros. que ah. es del programa de de Muchas gracias, por su presencia. a los que nos acompañan en este año de esto, a los de que nos acompañan en esta les deseamos a todos el mayor de los éxitos. A continuación queremos dejar un de la al doctor eh, este momento para que nos diriga a todos. Hoy día a todos. Es un ah. placer poder recibir esta su casa de Chavo de acá. Hoy con la presencia del equipo de patriotas del Instituto Politécnico Nacional eh, esperemos un gran encuentro entre la categoría intermedia de la Liga Autónoma, hoy vamos a dar la patada inaugural, esperamos que esto se desarrolle bajo un marco de respeto, de, de alegría, pero sobre todo muchachos, hay que dar el 100% en la ejecución de todas sus ah, es jugadas, que sí puedan disfrutar, hay que salir al imagino, o también con el fuego limpio. Pues bienvenidos todos, muchas gracias, vamos a darle. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. A todos. Eh, bueno, antes que nada ya nos un saludo de nuestro rector general, el doctor Guillermo Villanueva Villanovay, que lamentablemente aunque hubiera querido estar aquí con nosotros el día de hoy por cuestiones de agenda, atendiendo rectores de otras universidades aquí en Jalisco. Eh, no no pudo ser posible que nos acompañara. Pero les manda, aunque hubiera salido, muchas felicitaciones a los Leones Negros por los triunfos que han conseguido en el torneo anterior y les manda, por supuesto, deseos de que esta temporada sea mucho mejor para, para todos. Eh, felicito a Alberto, a Ignacio, a todos los que son parte de, de esta estructura. Eh, que hemos venido formando el, el programa Fútbol Americano en la Universidad de Guadalajara. Felicitarlos también y desearles el, el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, desearles vida a los patriotas del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Ojalá que tengan un gran éxito también en las felicidades. Y para poder finalizar con este pequeño evento, invitamos al maestro Luis, una vez que se ponga la playera del campeonato, que nos apoye con la patada inicial para dar inicio a nuestro encuentro. Segundo cuarto, UDG 6, Politécnico 21. No mames no, no. 1, 3, 6, 7, 6, 4, 5. Thank okay. you. Buenas tardes. Ay, no me digas. Este. No, no, de, de hecho ahorita me marcó ella.